Primeros 20 años de vida son fundamentales para cuidarte muchísimo la piel, porque de ahí es donde va a venir lo que se ve a partir de tus 30, 40, se ven reflejados todos aquellos excesos que pudiste cometer en tu adolescencia o en tu infancia con la luz solar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar un tema bien candente, bastante pedido por el resto de mis redes sociales que es sobre el tema de las manchas. Vamos a ver los tipos de manchas que hay y cuáles son los diferentes tratamientos que puedes hacer desde la cosmética. Para comenzar, para que tengas una mancha, tiene que haber melanina en tu piel. Ese es el pigmento que le da la coloración, bien sea a tu piel, a tu cabello, a tus ojos. Esto es lo que le va a conferir esa coloración y es lo que vamos a ver que luego cuando esté alterado por diferentes factores haya lo que se llama manchas pero en realidad deberíamos llamarlas hiperpigmentaciones ese sería el término como más científico y adecuado pueden darse estas manchas por diferentes factores Puede ser porque sea de tipo genético que tengas más tendencia a tener estas hiperpigmentaciones. Puede ser que has tomado algún fármaco que te haya sensibilizado la piel y te haya generado un daño que produzca este tipo de hiperpigmentaciones. Puede ser también que la luz solar haya incidido sobre tus melanocitos, que son las células que se encargan de tener esta melanina y esto es lo que hace que tengas esa melanina activa y se produzca mayor cantidad y puedas tener una mancha. También puede darse por factores hormonales como es por ejemplo el caso muy común del melasma y otro es el alma el almanaque como le decimos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 Con la luz solar. Existen dos tipos de características de manchas: las que se dan por el aumento de los melanocitos o las que se dan por el aumento de la melanina en tu piel. Por parte del aumento de melanocitos, tenemos lo que son los nebus o comúnmente llamados lunares o lo que son los léntigos solares o léntigos seniles. Los lunares todo el mundo los conocemos, son esas eh, coloraciones más oscuras con bordes bastante definidos que se pueden aparecer en tu piel aproximadamente entre unos 30 y unos 50 en la piel es algo absolutamente normal hay personas como yo que tenemos muchísimos más pero son los que tenemos que tener especial cuidado cuando comienzan a tener cambios de coloración, cambios de forma que son los que tenemos que ir al dermatólogo por el famoso melanoma en cambio los lentigos son aquellas que parecen como lentejitas de ahí viene el nombre, de lentigo lentejita las lentejas son como pardas, son con unos bordes que tampoco son del todo muy regulares, generalmente vienen dadas por el daño solar acumulado, la, la edad en, en tu piel. Y luego tenemos aquellas que son por un aumento de la cantidad de melanina en tu piel, que son melasma, pecas o hiperpigmentaciones postinflamatorias. Las pecas, todo el mundo las conoce, generalmente se ven en fototipos mucho más claros entre el 1 y el 2 y generalmente comienzan a aparecer en la infancia por exposición al sol pueden mejorar a lo largo de la vida cuando dejas de exponerte al sol pero apenas te expones un poco al sol vuelven a salir, es lo que me pasa todos los veranos o sea, en invierno se me bajan muchísimo las pecas pero en verano, puff, se me otra no es que se me broten, es que están ahí porque es mucho el componente genético que está en este tipo de hiperpigmentaciones. El melasma por su parte viene dado generalmente por cambios hormonales en la piel. Esto puede ser que estés tomando píldoras anticonceptivas que estén cargadas de hormonas y al de tener car carga hormonal pues alteran las hormonas de tu cuerpo y eso se refleja en tu piel porque estés parazando por un embarazo o porque estés amamantando o simplemente porque tengas un desorden hormonal en tu cuerpo. Y por último tenemos las hiperpigmentaciones posinflamatorias, que son las típicas que te quedan luego de haber tenido acné, luego de haber tenido un herpes, luego de haber tenido algún tipo de lesión en la piel, le ha dado algún tipo de radiación y te quedan esas manchas. Generalmente las padecen las pieles que son un poco más oscuras, con tendencias a fototipos un poco más oscuros y se ven reflejadas como manchas un poco más marrones. En cuanto a las recomendaciones... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si las manchas vienen dadas por la exposición solar, lo primero que tenemos que hacer es fotoevitar y fotoproteger muchísimo la piel. ¿Qué significa esto? Evitar la exposición solar, sobre todo a las horas mucho de radiación más fuerte y adicionalmente utilizar una protección solar adecuada todos los días del año, sí, incluso cuando llueve o está nublado. Y recuerda que tanto en pecas como en lunares, muy poco hay que hacer porque hay mucho componente genético. Entonces, en estos casos, los cosméticos van a tener una capacidad bastante limitada. De igual manera, con todos los tratamientos de las manchas, tenemos que tener una expectativa real, saber que los cosméticos tienen un nivel de alcance limitado, que por eso son cosméticos, son de libre venta por esto, y que en ocasiones vamos a tener que complementarlos con tratamientos en el dermatólogo o el médico estético. Pero los que nos compete en este video Vamos a hablar sobre los ingredientes cosméticos que sí vas a poder utilizar para tratar tus manchas. La rutina debe estar compuesta por diferentes tipos de activos y vamos a atacar esta producción de melanina o de los melanocitos por diferentes días. Como pueden ser antioxidantes por la mañana, bien sea la vitamina C o la niacinamida. Si no conoces estos ingredientes te dejo en la cajita de descripción mis videos sobre ellos dos despigmentantes que entre ellos incluye los retinoides que también si no los conoces te lo dejo en la cajita de descripción. O también podrías utilizar ácido acelaico o ácido tranexámico que a día de hoy tienen una excelente evidencia en este tipo de hiperpigmentaciones. Algún tipo de exfoliante semanal, bien sea como peeling enzimático o peeling químico, que son de mis favoritos, va a ser fundamental para ayudar a la renovación celular mucho más fácil. Y sin olvidar el tan preciado protector solar. Recuerda que es el ingrediente anti estrella que debes utilizar. La rutina nos quedaría de la siguiente manera. Por la mañana limpiarías el rostro. Aplicas un tónico si quieres para poder balancear el pH. Incluso podrías utilizar algún tipo de tónico que sea un exfoliante químico. Aquí podrías utilizar un glicólico de baja concentración o un láctico. Seguido a esto utilizarías tu serum de vitamina C o niacinamida según las necesidades de tu piel. Tu crema hidratante... Y por último, tu protector solar, que vas a replicar a lo largo del día. Recuerda que si no lo aplicas a lo largo del día, también estamos haciendo algo mal. Y que el factor de protección solar no implica un número matemático constante a lo largo del día. Se va perdiendo. Recuerda que comes, te pasas el teléfono por la mejilla, saludaste a alguien con dos besos, etc. Quién sabe cuántas cosas más haces con tu rostro que vas perdiendo esa concentración que puedas tener de los protectores solares. La rutina de la noche a mí me gusta hacer una doble limpieza de manera tal que pueda limpiarme perfectamente todo lo que tengo del día, incluso la polución y que mi piel esté apta para recibir todos los nutrientes de la noche. Y podrías intercalar una noche de retinoides con una noche de acelaico o tranexámico. O utilizar fórmulas que vengan con los retinoides y tranexámicos y a la noche siguiente utilizar el acelaico. Seguido siempre de tu crema hidratante para nutrir y proteger la barrera de la piel. Recuerda que el paso de la hidratación y la reconstrucción de la barrera de la piel va a ser fundamental. Esto va a hacer que evites tener la piel enrojecida, sensibilizada y que nuevamente se te pueda formar una nueva mancha porque esta barrera esté debilitada. Por eso es tan importante que los tres pasos de la rutina se cumplan siempre. Limpieza, hidratación y protección solar adecuados a tu tipo de piel. Recuerda evitar la exposición solar, sobre todo a las horas más importantes y más fuertes del mismo. Y para potenciar todo este efecto, si no has hecho el tónico de glicólico o láctico por las mañanas, puedes utilizar una mascarilla de glicólico una vez a la semana o algún tipo de AHA que pueda ir exfoliando tu piel y renovando así las capas más superficiales. De esta manera vas a ayudar con el proceso de regeneración celular y en tu piel vas a ver resultados mucho más fáciles. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales como Katy Piso de Oliveira, tanto en Instagram como en TikTok, y déjame en los comentarios qué otro tema sobre skincare te gustaría que tratemos, bien sea de algún tipo de problema o de algún producto que quieres que analicemos. Hasta la próxima.